Decía el poeta que en la vida los olvidos no suelen durar. Espero que el olvido sobre la reforma laboral, que en su primera intervención no ha merecido ni una sola palabra, en la segunda pueda hacer referencia a ella. Claro que me acuerdo de la reforma laboral del PP. Me acuerdo de las reformas laborales desde la del año 94 que introdujo los contratos basura hecha por Felipe González, que fue de las más duras. Me acuerdo de la de Zapatero, justamente anterior, que iba en la misma dinámica, que era abaratar los despidos y que continuó a que los salarios fueran una absoluta basura.